Dorado de las empresas. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios, el digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 8 de agosto del 2022. Arrancamos con un tema muy interesante y es que yo sé que de pronto muchas personas lo han escuchado, pero es el círculo de oro. Pero vamos a hablar sobre este círculo de oro. Es una definición de Simon Sinek que nos va a ayudar a entender y hacer un análisis estratégico dentro de las empresas. Así que, eh, acompañarme hasta el final. Bueno, eh, y antes que nada, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación para que si tu objetivo es captar potenciales clientes dentro de eh, tu empresa y estás en ambientes B2B, cuyo cliente son otras empresas, y si necesitas, pues relacionarte con el CEO, con el dueño de la empresa, con el, el directivo, con este consejero, ¿No es cierto? Con el gerente de ventas de marketing y adquisición de, de recursos humanos dependerá tu tipo de producto, pero necesitas varios interlocutores dentro de esa empresa y pues generar esa confianza y esa cercanía es lo que nosotros enseñamos a través de Leads for Sales, que son mentorías a lo largo de 10 semanas donde les acompañamos a los profesionales para que puedan implementar y personalizar un sistema probado, de ventas a través de LinkedIn, así que echarle un vistazo a katiaman.com es las mentorías, y bueno, vamos a entrar en, en materia, y es que, ah, bueno, no quería dejar pasar este, este fin de semana, el viernes, de hecho, en, en particular, tuve eh, una intervención quirúrgica, me hicieron una histerectomía es una operación un poco delicada, digámoslo así, así que eh, dar las gracias a todos aquellos profesionales que han estado al otro lado preguntándome y solidarizándose por mi pronta recuperación estoy muy bien eh, obviamente con los, los cuidados del caso pero aquí aquí estamos con todas las, las ganas para seguir compartiendo con ustedes Bueno, vamos a entrar en materia y es que como les decía el círculo eh, de oro este es un concepto muy básico y fácil de entender y es tan importante para esta analítica eh, integral, ¿no? El Círculo Dorado es un concepto introducido por Simon Xinen, que seguramente ya lo han escuchado, y es que va a, digamos, es un enfoque más profundo de por qué las personas que están detrás de las empresas lanzan los productos al mercado, cuál es su objetivo final, cuáles son los intereses que están persiguiendo esto es lo que eh, se busca eh, o que Seymour saca a, a contexto para analizarlo, ¿no? Y hay una frase que él menciona que dice, las personas compran no lo que hacemos y eh, no lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. O sea, al final es por qué. ¿Cuál es ese trasfondo detrás que hay dentro de las empresas? Y esto hace que desde el inicio la empresa tenga claro por qué lo está haciendo y esa narrativa se lo cuente a lo largo de su presencia. En, en el mercado, ¿no? Entonces, y hay tres círculos concéntricos que se van trabajando contestando tres grandes preguntas. La primera, el por qué. Es el primero, el primero de los círculos que está en el núcleo, ¿no es cierto? Y se enfoca en la causa. ¿Cuál es la causa por la cual? Y aquí te invito, si tú eres dueño de empresa o estás ahí en, en tu empresa, ¿cuál es la causa, ¿no es cierto? ¿Por qué se creó esto? ¿No es cierto? ¿Cuál, ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue es la chispa? ¿Qué es el motor que promociona esto? ¿No? De manera más profunda. Y este, esto es, es importante que se tome en cuenta y contestar las preguntas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás todo el día? ¿Por qué cada día te levantas cada mañana a hacer lo que haces? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es ese, ese motor? ¿no? ¿Por qué tu negocio es importante para tu público objetivo? O sea, ¿por qué deberían comprarte las personas? Hablando de, aparte de un factor diferencial, de una, digamos, de estrategia competitiva que lo habíamos hablado también anteriormente, pero es, es esta secuencia de que va más allá, ¿no? Y aquí, en estos ambientes tan cambiantes, siempre hemos pensado en un win-win, pero también ahora se, se complementa otro factor que es, bueno, cómo yo aporto, ...al planeta, cómo yo aporto a la humanidad, a la inclusión, en fin, a muchísimas cosas... ...que esto es lo que comienza a tener más sentido para las personas que nos están este, viendo como posibles eh, potenciales uh, proveedores de servicios o de productos. ¿no? La otra es el, la segunda pregunta a contestar, el segundo círculo sería el cómo. Ese segundo círculo donde el contexto está en el contenido y es decir... ¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo haces? Sí? ¿Cómo tu negocio se destaca en el mercado? Y aquí es donde yo hablaba que va mucho de la mano de la narrativa que se va contando, ¿sí? este, ¿cómo lo hago? Y la última, que es el qué, es ese tercer círculo en el cual el enfoque está dado en productos y servicios. El, el, y contestar las preguntas, ¿no? Como, ¿qué haces? Específicamente, ¿ya qué haces? O sea, aportas valor, pero ¿qué haces? ¿Y qué procesos tiene tu negocio? Y me recuerdo en alguna frase, y voy a ver si les dejo las notas del programa, había un episodio en el que hablábamos, ¿no? Que al final del día, alguien no busca un eh, tornillo de 5 milímetros. Lo que busca es eh, algo que le ayude a colocar un cuadro que le va a generar, recuerdos o satisfacción al final del día entonces este enfoque más profundo de los productos eh, cómo aportan valor, esto, de esto se trata el concepto del círculo de oro dentro de las empresas ¿no? entonces nuevamente al inicio habíamos hablado que este eh, simple análisis pero muy profundo del el, el círculo de oro de las empresas el, el qué, el cómo, no o sea primero el por qué primero el por qué el cómo y el qué, si se contestan, pues este, darán una, un mensaje claro de por qué está es, esta empresa, que, cómo lo hace y qué es lo que hace al final con los productos y servicios. Este análisis estratégico sí o sí ayuda pues a entender y a soportar el concepto vital de tomar en cuenta o no trabajar con una empresa. Puede ser hasta ese punto, ¿no? Así que bueno, con esta información les dejo, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Eh, comentarles que el día de mañana tenemos una eh, entrevista con César Izazola, él es mexicano, que nos cuenta sobre la alineación estratégica operativa. Así que echarle un vistazo y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.